Hola a todos chicos, bienvenidos a un nuevo más Placknal. El día de hoy les traigo una nueva review, por fin una nueva review en caja y de una figura que creo me atrevería a decir que no he visto ninguna review. Creo que no he visto realmente. Y bueno, estamos hablando de, ya, ya lo pueden ver en pantalla, Uniglet Heroes, eh, diamante y enorme Y nada, vamos a hacer como siempre su revisión la caja, luego leerlo de atrás. Bueno, en este caso no hay lo de atrás. Y posteriormente la apertura de la figura y un análisis de esta. Vale. Eh, debo mencionar que los Unleashed Heroes, yo me compré los dos primeros. Por cierto, aquí pueden ver la review Y dije que no me terminé de convencer lo suficiente. Así que no voy a comprar otra. Pero fui débil. <ríe> fui débil y así que aquí, aquí les traigo la otra. Y luego de esta, en teoría, solamente faltaría G3 y Ultra T. Que es como lo único que tenemos de g Base. El problema es que no, no hay rastro de esto. Pero bueno. Como siempre la caja de la temporada número 4. Y aquí una ilustración de diamante enorme Podemos ver que sale con la cola. Pero aquí no tiene cola. Eso es un punto ya que restó mi, mi emoción al respecto. Y que no incluye una cabeza de Ben como las dos anteriores se si, si incluían. Por la parte de abajo podemos ver el nombre nuevamente perfecto y eh, por la parte trasera una bueno esta es como la única descripción que podría haber aunque creo que es la misma que las otras y aquí podemos ver un ejemplo de él eh, Ben Hitblast y Shock y ya está. y unas opciones de de verdad a quién se le ocurriría hacer esta mezcla tan, tan cutre se ve muy mal eso. vale y por la parte trasera, eh, figuras que están todas en el canal. Todas estas están revisadas en el canal. Faltaba esta y esta, que esta viene después de esta. O sea, Jetpack Band viene después de esta que están viendo ahora. Vale, eso sería la revisión de la caja. Ahora procederé a abrirla. Quiero probar un método nuevo. A ver si es que logro hacer que funcione. Si es que el logro que funcione, todo es muy genial. Así que voy a hacer un corte. Bueno, con un poco de dificultad, pero lo logré. Eh, un poco, si se pueden dar cuenta, está la caja intacta. Después voy a ver si hay alguna forma de sacarle este plástico para poder utilizar esto como fondo para fotografía. Vale. Eh, esto y, ya saben, para sacar los seguros que posee esta figura. Eh, lo que sí, me di cuenta que eh, está crazy. Miren, mientras la tenía en caja. que Ahí tiene el orificio. Miren, miedo tiene el orificio para entrar el seguro. Pero hicieron otro orificio acá donde sí está. Entonces creo que es un como un <risa> error, error de producción, puede ser. Error de empaquetado. Si alguien tiene esta figura y tiene eso mismo, me dice. Me da mucha curiosidad eso. Vale. Ahí. Ahí está este. Y este último. Uy, casi casi le pelo el color con ese movimiento. Vale. Qué complicado sacarlo. No puede ser. No había forma más complicada de quitar esto, no. No pueden hacerlo más simplificado. No, Robin, teníamos que hacerlo difícil. Creo que... Ninguna otra figura tenía tanta seguridad. Incluso hasta le saqué el brazo. Perfecto, se acaba. Finalmente No me lo creo Vale Después de esa complicación Colocamos el brazo de nuevo Y vale Así es como venía Ahí pueden verlo Así es como venía esta figurita Desde el empaque Recién sacada Y Bien Primero le voy a sacar las piezas Y vamos a revisar pieza por pieza Para ver qué onda Vale esto no se le quita, ¿no? O sea, puede quitársele, pero creo que después no se puede volver a poner. A ver. No, lo voy a tocar. No voy a hacer que no se le quite y después lo arruine. Vale. Eh... Aquí tenemos... Podemos ver que tienen las conexiones cafés. Los otros las tenían rojas. Y que... Eh... Bueno. Bueno. Simula la articulación aquí con esto. Pero no tiene. Estas figuras carecen totalmente de articulación. Ninguna de las Glitch Heroes tiene. Puedo verlo aquí. Perfecto. Eh, como siempre el sistema sencillo. Un agujero. Esto. Se encaja con presión. Y ya estaría. Y que podemos notar. Bueno. Aparte que tiene un torso de diamante. Con estos diamantes en la espalda. Tiene eh, una pierna de diamante y una pierna de enormesaurio. Es mucho más... Tiene un orificio mucho más grande que el, un enormesaurio real. El enormesaurio llega como hasta aquí. ¿Por qué será? No lo sé. Y tiene, bueno, un brazo de diamante y un brazo de enormesaurio. Creo que tiene con esto pelado, miren, esto es. Está pelado aquí. Sí, está pelado. O sea, la pintu falta pintura ahí. Y como siempre no tiene articulación. Respecto a los detalles del brazo, están buenos. Tipo, o sea, sé que es el molde nada más, pero aún así. El diamante me gusta porque eh, aunque no se vea tan translúcido como el otro, mantuvieron su. su idea mantuvieron su estilo y bueno ahí se puede ver, no sé si se logra apreciar que no se ve ningún mecanismo de de articulación está totalmente transparente, simplemente es un molde que lo llenaron de este material y la cabeza de enorme saurio no enfoca ahí está que bueno es la misma que el enorme sobre normal y tiene un pico acá. ya estaría. Vamos a armarlo. Para revisarlo completamente. Algo que no me gustó es que no tiene ambas piernas de un personaje. Aunque creo que ninguna de las otras lo tiene ambas. Así que se entiende. Y que es una fusión solamente de dos y no está bien entre medio como las otras. Y que bueno, un pie es mucho más grande que el otro y que no trae la cola. Lo que, más, lo que menos me gustó es que no trajera la cola. Si hubiese traído la cola, perdonaba el resto. Al menos parándose queda bien. Y bueno, la figura tampoco es que se vea tan... O sea, no es que se vea fea, se ve bien. Pero el detalle de la cola era un detalle muy importante. Y en accesorios, bueno, accesorios, comillas, eh, pieza intercambiable extra. Tenemos la cabeza de diamante. Que también tiene este material. Y otro brazo de enorme saurio Que bueno, o sea, tiene ambos brazos para hacer... Para hacer la dupla, o sea, para que tenga los dos brazos. Y tiene la cabeza de diamante para ver cómo se ve con diamante. Hay que ver, no más a presión que los otros. Y ahí ya estaría. Y bueno, esto es... Esta es la super... Omni... Omniplasm, me iba a decir. Omni Glitch. Que bueno, si la de g 3 Upgrade finalmente se cancela y solamente apareció y no vuelve a salir. O sea, y no sale en realidad. Sería una lástima que esta sea la última. Porque me parecería genial que fuesen 4. 2 dos y 2 según wave Pero bueno, es incierto el futuro de, de Playmates. No de Playmates, sino que de los productos de Ben 10 por parte de Playmates. Espero que anuncien algo pronto para que esta serie no quede en el olvido. A continuación les voy a mostrar... O sea, traje los otros, como voy a hacer una review completa y no traer a, a, a los otros glitch mínimo. Y una pequeña comparación de tamaños, a ver si es que se logran meter en escena. En lo personal, para ser Enormesaurio, enorme, sé que es un Mongosaurio, estoy claro, pero en el reboot se llama Enormesaurio. Es bastante reducido su tamaño, miren. Queda tipo. O sea, está bien que sea diamante, pero el diamante también es grande. Es más como el porte de este. Es como el tamaño estándar de esta figura. Así que bueno. Ya saben, chicos, sigan mi Instagram si quieren saber, ver más combinaciones entre estas tres. Porque seguramente subo un post. Y seguramente ya está subido para cuando estén viendo este video. Así que vayan a. Ya saben, vayan a mi Instagram. Robin 10 bajo para que vean para que vean la foto y me acabo de dar cuenta de algo estos tienen articulación aquí y este este también miren también tiene también tiene articulación nunca me di cuenta que esta tenía articulación pero diamante enorme saurio no tienen no tiene articulación bueno, tiene la articulación normal esta porque son los puntos de unión. Y también lo que decía, que tiene puntos de unión distintos. Esta la tiene en roja y esta la tiene en cafés. Pero yo creo que es porque esta es la base de fuego, esta es la base de cuatro brazos y esta es la base de saurio Por eso los colores. Pero bueno, eh, es buena figura. Tipo, si ya tienes los otros ojos y te gusta este sistema de Alien Chamber en grande, está bien. Pero siento que si le hubiesen puesto cola hubiese sido mucho mejor y hubiese sido más fiel a la imagen. Así que bueno, esta ha sido la review del día de hoy, espero que les haya gustado, no olvides dejar tu like y suscribirte para más contenido, si quieres hacerte miembro puedes hacerlo y eso, nos vemos la próxima vez en un nuevo video review, que bueno ya saben cuál es, Jetpack Ben. Un saludo y nos vemos en la próxima, adiós.